En las redes y disfruta de lo mejor de WIPR. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale like. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR-TV San Juan, WIPM-TV Mayagüez y wste TV San Juan. 11 Mayagüez.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 Buenas noches Puerto Rico, nuevamente con ustedes deseando que todos se encuentren bien. Les saluda Ángel Torres y le damos las gracias por sintonizarnos hoy martes 2 de agosto de 2022. Estaremos celebrando los sorteos de noche de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por el auditor Ricardo Carmona de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica. Siempre con nosotros aquí en el estudio. Mañana ya es miércoles y se juega Powerball con un premio de 202 millones de dólares. También jugamos Lotto Cash y tiene 560 mil dólares y si te llevas el premio te lo entregan en un solo pago, al igual que la doble revancha. Cuenta con 240 mil dólares. Y si te pregunto, ¿ya tienes el app de Lotería Electrónica? Sabes que debes actualizarla para participar en sorteos y promociones como el Verano Eléctrico. Crear tu cuenta es bien fácil. Vamos, ¿qué esperas? Juega los cartones instantáneos de la Lotería Electrónica.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 Demos comienzo a los sorteos de esta noche. El primero es el Pega 2. Boleto en mano si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4. Le deseo mucha suerte. Llega el primero para el Pega 2. Comienza con el 5. El 5. El segundo es el 6. El 6. El número ganador de Pega 2 es el 5-6. Repito, el número ganador, el 56. Veamos ahora los números del Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3 para el sorteo de noche. Mucha suerte, llega el primero. Comienza con el 2, el 2, el segundo. Está aquí, es el 5, el 5 y cerrando Pega 3, es el 8. El 8, el número ganador de Pega 3 es el 258. Repito, el número ganador, el 258. Y, y cerramos. Esta noche de premios con el Pega 4. Última jugada para cerrar esta noche con Lotería Electrónica. Anote el primero. Para el Pega 4 es el 9. El 9, el segundo. Repitió el 9. El 9, el tercero. Para el Pega 4 es el 0. El 0 y cerrando Pega 4 es el 8. El 8, el número ganador en Pega 4 es 9908. Repito, el número ganador, el 9908. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información, visita nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov Los esperamos mañana el primer sorteo a las 2 de la tarde. Que pasen todos muy buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica Dando de nuestra programación por TV San Juan TV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Hoy en Noticias 360 Colegio de Médicos Cirujanos propone acciones para evitar fuga de galenos del país Se reporta nueva reducción en el precio de la gasolina anuncian alianza para proteger la vida de los motociclistas y reducir choques y aumenta las tensiones entre Estados Unidos y China. Nancy Pelosi visita Taiwán a pesar de las advertencias. El estelar jugador de las mayores Juan Soto pasa a los padres de San Diego. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, el Colegio de Médicos Cirujanos alertó hoy que los servicios de salud en la isla están en estado crítico y proponen 15 acciones urgentes para evitar la fuga de magdalenos. El presidente del gremio urgió acción urgente de parte del gobernador y la legislatura. Mayra Acevedo amplía. Puerto Rico ha perdido la mitad de los médicos que tenía hace una década y esta fuga de profesionales de la salud amenaza con hacer colapsar los servicios Así lo denunció hoy el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, acompañado por el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales. Te exhorto a los presidentes legislativos y al gobernador a abrir los ojos, dejarse de paños tibios y a dejar de arrastrar los...